Al paraíso. Al paraíso, te lleven los ángeles, lleven los ángeles. A, tu a tu llegada te reciban los mártires. Vamos a dar inicio, queridos hermanos y queridas del Espíritu Santo, amén, el Señor. Y junto a Lázaro, Pobre en, esta vida. Pobre en esta vida, tengas descanso eterno. Tengas descanso eterno. Hasta siempre, Jonathan. Pidamos mi perdón a nuestra espada. Oh, my God. Oh, my Espero en ti. Conclúselo a la paz del hombre: con la prudencia. El vértigo de la pasión se equivocarnos, y yo no lo creía sí, cuando ha hablado él, yo no creía porque yo sabía que era, cómo estaba mi hijo, su cuerpo, cómo ha entrado, entonces la, la cachina que, es, que estaba perforado, yo no creí siempre yo, yo por eso he dicho científicamente investiguenlo, ya, por eso he dicho yo, pero sea, sea disculpa, está bien pues, yo ¿Qué, qué voy a hacer. La palabra de Dios. El justo, aunque Dios lo amó. Caminando. Tendríamos que hacerlo esperando la declaración que haya realizado. De acuerdo al procedimiento nos corresponde. Esperemos que ya el día de hoy tengamos ya la admisión de nuestra demanda y en base a estos elementos seamos parte víctima de este caso. Realmente es indignante que pese a la muerte de una persona no la admitan como víctima, no la tomen en cuenta en las investigaciones.